Buenas noches y bienvenido al Ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Buenas noches, eh, Cecilia, al programa Que No Me Pierda, de la Red 1. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Yo decía, empecemos a dar el ejemplo acá, afuera, en todos uh -huh. lados. Este es un tema realmente que, que nos tiene que comprometer a todos. Y bueno, como tenemos problemitas con la máscara, vamos a estar con Barbijo, yo y usted con la máscara esta noche para poder dialogar tranquilos. De este tema que nos preocupa a todos, Ministro, la economía en medio de esta pandemia. Porque por un lado tenemos el tema de la salud. Pero por el otro lado está también el tema de esta pandemia que nos preocupa eh, en lo económico, porque hay gente que está sufriendo económicamente la falta de recursos económicos, trabajo, etc. Sí, Cecilia, queda comprobado que lo que arruinaba a las economías no es la pandemia, es la cuarentena. Y peor aún, si la cuarentena no ha sido bien planificada, no ha sido bien organizada, pues... Lleva a un estrangulamiento de la economía. ¿no? Entonces, creo que esos puntos extremos, cuarentena rígida o total libertinaje, no, no va. Creo que hay Los o... extremos no. Los extremos son malos en economía. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y creemos que hay otro tipo de estrategia, ¿no? como la que se ha planteado de pruebas masivas, pruebas, pruebas, pruebas, detección, intervención, y el tema también de las vacunas, que son un elemento esencial en, la, en esta solución integral para la pandemia. Yo sé que el tema no tiene que ver con el ámbito económico, pero de alguna manera sí, sí va ligado, ¿no, ministro? Porque hoy, por ejemplo, médicos, sindicatos médicos, trabajadores, dieron un plazo de 48 horas para declarar en Santa Cruz una cuarentena rígida de al menos 14 días para frenar esta ola de contagios. Bueno, lo, lo tendría que ver eso el ministro de Salud, ¿no? No quiero invadir una área, lo que sí es... Estoy... Pero sería perjudicial desde el punto de vista económico según su criterio. Claro, o sea, al final del día la gente que trabaja a diario para obtener un sustento para su hogar sabe que detener la economía es detener el ingreso y al final es también deteriorar las condiciones para salir de esta pandemia, incluso las condiciones médicas, ¿no?, de alimentación, que es un elemento clave para hacer frente a la pandemia, ¿no? ¿Y qué medidas se adoptarán en lo económico, ministro, de aquí en adelante, más allá de las ya asumidas hasta ahora? Bueno, previamente a seguir implementando y avisándote de otras medidas económicas, nosotros lo que queremos mostrar ahora es los estímulos que ha recibido la economía, cómo ha ido reaccionando. Lo que decía el presidente, hemos estado viendo algunos indicadores económicos después de las medidas de los 75 días eh, transcurridos y que realmente nos están dando una idea y una pauta de que estamos yendo por buen camino. Obviamente no es meter plata por helicóptero a la economía como para rápidamente… Esto es gradual, tiene que ir reaccionando, es como poner un… Eh, hacer un choque eléctrico para saber si está reaccionando un músculo, una parte del cuerpo, y eso es lo que hemos estado haciendo ¿no? con la economía, mostrando, eh, tratando de ver cómo está reaccionando la demanda, el bono contra el hambre ha dado un buen resultado, pero también ya estamos estimulando la oferta y hoy día el presidente ha entregado ya unos cheques eh, del fideicomiso de sustitución de importaciones, que creo que es un elemento importante que va a reactivar también la parte de la oferta. Entonces, yo quería mostrarte a ver. este cuadro, eh, Cecilia, que muestra claramente que el crecimiento de la economía, que hasta el 2018 estaba en un orden del 4%, obviamente el 19 es donde da una caída muy fuerte, 2,2, y luego al menos 11,1%. Pero esto va muy aparejado a cómo se va comportando la variación de la inversión en la economía y especialmente la inversión pública. Estos son datos que otro economista también lo puede graficar en su casa, no es un misterio, ni son datos apañados o, o, o datos digamos, eh, fa fabricados a, a la carta. Lo puede manejar cualquier economista que tenga la, la información que es pública. Y entonces vemos que esta variación de la, del crecimiento económico, el crecimiento económico, la variación de la actividad económica, que es el PIB real, con la variación de la inversión real, van correlacionados de manera importante. Y eso es lo que queremos también señalar, que en el anterior gobierno, cinco meses, en, el, en noviembre 19, diciembre 19, enero, febrero, marzo del 2020, cinco, cinco meses, Casi medio año, cuando no había pandemia, la economía ha sufrido un deterioro brutal, incluso del 2,2 en el primer trimestre a cero, o sea, la economía ya no crecía, y en un solo trimestre, del de marzo hasta junio, la economía se implosionó a menos 11,1, y eso es un mal manejo de la economía. Ay. Obviamente, la pandemia ha sido un elemento que nos ha pulverizado y nos ha llevado al hoyo donde estamos. Que no podemos, atribuirlo, que no podemos atribuirlo el tema eh, efectivamente de la pandemia a un problema netamente eh, de, de manejo eh, político, o sí, ministro, digo, porque la pandemia afectó a todos los países, ¿no? Sí. La caída económica no ha sido solo de Bolivia, ha sido de todos los países, el mundo entero. Sí, pero previamente yo te estoy mostrando Por que cinco meses la economía estaba mal manejada. Y obviamente, si a eso le añadimos el fenómeno de la pandemia, este es el resultado, es algo muy importante que la población tiene que saber, porque las medidas que hemos estado implementando no son medidas alocadas, estamos yendo gradualmente, tratando de monitorear cómo ha estado reaccionando la demanda, la oferta en la economía. Y ese mismo resultado, Cecilia, se ve en este mismo gráfico, ¿Ah? en el cuarto trimestre del 19, 1,1, en el primer trimestre del 2020, 06, casi cero, ya ahí la economía, ahí no había pandemia, pero ya la economía estaba en implosión. Y si vemos los datos incluso del mes de marzo, solo del mes de marzo, la economía cayó menos 2,5, sin pandemia, no había pandemia todavía en el mes de marzo, o sea, menos 2,5 ya. Si no hubiera, no hubiera habido la pandemia, igual hubiéramos entrado en recesión. Obviamente todos los países han mostrado que la pandemia... Y la cuarentena fundamentalmente no ha, no ha posibilitado que la oferta y la demanda interaccionen en los mercados y obviamente la actividad en varios países, como tú bien señalas, ha caído. Pero no neguemos que un impulso negativo fue la mala administración de cinco meses, o sea, cinco meses casi medio año. no Y ahora, digamos, muchos dicen en 75 días, ¿dónde están las medidas? Todo? Y están ahí, se ha hecho el bono contra el hambre, el reintegro en efectivo al IVA, el fideicomiso para poder dar a los productores que sustituyan importaciones tanto en insumos como en producto final. Está también el tema del diferimiento eh, que se ha llevado al último peri al último periodo de la última cuota, más los seis meses de gracia, con refinanciamiento y reformación, que ya está siendo acogido de forma oportuna e inteligente por varios agentes económicos. ¿Y cómo ha impactado esto en estos 75 días, si hablamos en términos económicos, en un crecimiento de la economía en el país en estos primeros 75 días del presidente Arce, ministro? Ok, quiero mostrar aquí un, unos dos gráficos interesantes. Uno es este, que es la venta de actividades dinámicas, Aquí están la venta de supermercados, restaurantes, transporte aéreo y hoteles. Noten que ya desde noviembre hay un salto importante en el mes de diciembre. Eso está mostrando que la dinámica de la actividad económica se ha recuperado en el último mes. La inyección del bono contra el hambre ahí se nota claramente. Y también noten la recaudación tributaria, que ha estado un poco estancada entre octubre y octubre. Y en noviembre aumenta, luego algo en diciembre, pero en enero aumenta en 9, 6, no y ahí llegamos a los 905.3 millones de bolivianos. Aquí se está ya viendo que las medidas que estamos implementando están empezando a dar sus resultados. Tenemos que seguir evaluando antes de eh, alocarnos y dar una, un, un, lo que la gente quiere un paquete, porque tenemos que ver dónde tenemos que ir aplicando estas medidas. Es importante en el área agropecuaria, uh -huh. tenemos el sector de riego, trigo, semillas. En el área manufacturera tenemos tantas cosas que podemos apoyar la misma industria farmacéutica con tanta planta medicinal que tenemos, Cecilia. ¿Acaso no es posible innovar y tener la transformación y la industrialización de una industria farmacéutica y de química básica, creo que se puede, o sea, hay elementos de corto plazo que ya pueden dar resultados y obviamente están los proyectos de mediano plazo que siempre están ahí presentes. Y son un desafío para el país, como son el litio, el mutún, las plantas de diésel, que son elementos de oferta que van a ayudar a la economía. Pero ahora estamos viendo que lo que hemos ido haciendo está dando resultados, ya la actividad económica se está moviendo. Y no depende de los precios de, de afuera, como se está diciendo, ah vamos a recuperarnos porque, porque afuera porque se, afuera está, se está recuperando. No. Ministro. Estamos mirando aquí con datos concretos que la economía está recibiendo estímulos importantes, Cecilia. Estamos con Juan Carlos Monroy también desde la Ciudad de La Paz. Lo vamos a saludar, que se suma a esta entrevista también. Todo el país, Juan Carlos. Adelante, estamos con el ministro de Economía. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Ministro Montenegro, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Estaba escuchando atentamente y le corrijo un dato que acaba de, no de lanzar. En, en marzo del año pasado sí había pandemia. Todo comenzó el 10 de marzo, eh, para recordar, ¿verdad?, los primeros casos y en marzo, básicamente, los 20 siguientes días ya teníamos pandemia en el país. Pero bien, al margen de ese detalle, eh, muchos se están preguntando eh, recuperación económica sin lugar a dudas. Habrá que tener datos más amplios. Recién el próximo 8 de febrero, el gobierno del presidente Arce va a cumplir su primer trimestre. Recién el próximo 8 de febrero, tres meses al frente del de Estado los balances y las cifras y usted lo sabe como economista eh, se tienen que, tienen que marcar trimestre, trimestres, bimestres o semestres para tener una tendencia la tendencia que está mostrando en este momento es una recuperación pero todavía hay problemáticas y hay pedidos por ejemplo el de cuarentenas una vez más eh, rígidas o cuarentenas dinámicas que podrían una vez más perjudicar esos planes de crecimiento ese es un criterio que tiene el gobierno económicamente hablando o no bueno, Juan Carlos, primero saludarte. Yo no sé, tú estás dudando que, que, el, que el tema del mes de marzo es debido a la pandemia. Bueno, podemos verificarlo en datos concretos y también podríamos debatirlo eso más adelante. Pero ya viendo la, tu pregunta, hay indicadores de, en la economía que van marcando, como tú bien dices, tendencia. Entonces, hay datos obviamente trimestrales que se van concretizando en el dato del Producto Interno Bruto Real, pero hay indicadores adelantados, también hay indicadores de actividad económica mensual como el IGAE, hay estos indicadores de las ventas de las actividades dinámicas, supermercados, transporte aéreo, hoteles, restaurantes, la misma recaudación impositiva que te va mostrando un conjunto de elementos que van mostrando una recuperación Juan Carlos, por lo tanto eh, nosotros estamos viendo en estos indicadores a priori que la economía está eh, reaccionando a los estímulos, obviamente vamos a comprobar estos mismos datos con los eh, indicadores que tú señalas trimestrales y si vamos obviamente a una cuarentena eh, como tú la planteas o como se está planteando el tema de la reactivación económica puede quedar trunco, ¿eh? por lo tanto es importante eh, entender que estos procesos de recuperación de la economía son procesos que debemos alentarlos, pero no con medidas extremas como señalaba a Cecilia hace un par de minutos, sino con medidas intermedias como este conjunto de pruebas masivas, test masivos. Eh, detectar a estos infectados, hacerles el tratamiento en los hospitales de primer nivel, segundo nivel, eh, aplicar luego el tema de las vacunas. Creo que son elementos que van a ayudar a que la economía no se ralentice y otra vez entremos en el problema que tuvimos el año pasado cuando hicimos una cuarentena rígida y la verdad que no estaban acompañadas con medidas eh, como las que te he señalado. Ahora, ministro, claro, el año pasado ha, ha habido una paralización total, se paralizó el aparato del Estado, y no solamente Bolivia, sino se paralizó el mundo entero en determinado momento de la pandemia. Ustedes, ministro, han hecho un análisis económicamente hablando, un análisis técnico, económico, de qué significaría para la economía de nuestro país, de Bolivia, el entrar en una cuarentena rígida a nivel nacional, digamos, como ejemplo, 7 o 14 días, ¿qué significaría eso para la economía del país? Bueno, intu intuitivamente, sin entrar, digamos, a disquisiciones específicas de análisis pormenorizados, obviamente una cuarentena rígida de una semana, 14 días o 21 días, obviamente que va a afectar a la economía porque la producción se paraliza, se paralizan los ingresos, ahí se paraliza un circuito de, de una cadena entre consumo y producción. Entonces, varios sectores quedan afectados. Es evidente que esto puede golpear la economía y puede cortar también el círculo virtuoso de recuperación. Por lo tanto, se hace necesario tener otro tipo de alternativas, otro tipo de ideas como las que se ha planteado y ha planteado el gobierno. Creo que eso es lo razonable y a lo que deberíamos apuntar, Juan Carlos. Ministro, sin embargo, ¿el gobierno nacional tendrá algún tipo de intervención en este sentido? Porque la postura es muy clara del gobierno nacional, de algunas autoridades locales también hay que decirlo, eh, hace poco en el municipio, por ejemplo, de Santa Cruz de la Sierra, se planteaba esto, que ir una cuarentena rígida y es aquí donde se hace más hincapié en esto por parte del sector médico. Pero la alcaldía decía, no se puede porque hay diversos sectores que perderían económicamente. Hay un sector político, digamos, que está de acuerdo y otro que no. Mi consulta, ministro, ¿el gobierno interviene en estas decisiones o está en manos de los gobiernos municipales? Bueno, en este caso está en manos de los gobiernos municipales, ¿verdad?, porque ellos tienen esas atribuciones. Ustedes pueden sugerir, pero si un gobierno municipal determina una cuarentena rígida, no interviene. Claro, en este momento, además, hay ciertos tipos de legalidad pero los mandatos de excepción, que tienen que ver, obviamente, desde ámbitos superiores, pero queda claro que, desde el punto de vista económico, y sigo manteniendo, no es la pandemia lo que ha matado a la economía, es la cuarentena lo que... La ha afectado. Noten que, por ejemplo, Paraguay no ha entrado en ese tipo de esquemas. ¿Cuáles han sido sus resultados económicos? Está liderando el crecimiento económico de la tuvo región. Estuvo en cuarentena un tiempo, pero no tanto como nosotros. Claro, pero no fue extrema. Lo y además tuvo otro tipo de medidas que, inteligentes que acompañaron eso, de tal manera que Paraguay tuvo un resultado diferente al que tuvo Bolivia. Lo ¿no? propio Uruguay también, que no tuvo una Uruguay cuarentena. Uruguay también no, no entró en ese mismo esquema y ya tenía otros resultados. ¿Usted cree, ministro, que si nosotros no hubiésemos tenido una cuarentena tan larga, digamos, de tantos meses, o si sea, que el manejo hubiese sido diferente, los índices económicos hubiesen sido distintos? ¿En realidad cree esto, digo, con el golpe mundial que ha habido por la pandemia, o esto era inevitable? Bueno, yo eh, sigo manteniendo. Eh, el golpe ya estaba hecho a los cinco meses, aunque Juan Carlos no lo quiera creer. Cinco meses de manejo de la economía, mal manejados, ya teníamos menos 2,5, sin pandemia. O sea, el resultado era ya catastrófico. Obviamente, lo que ha hecho la pandemia es acentuar y llevarnos a niveles inimaginados. Ni en la hiperinflación habíamos tenido estos niveles de caída de la actividad del, del producto, no de la actividad económica. Pero bueno, creo que… Si, digamos, se hubiera llevado la, la, la, la pandemia de otra forma, probablemente hubiéramos decrecido en menos 3%, pero ya eso igual hubiera sido un resultado, digamos, comple complicado. Más aún, el manejo inadecuado de la pandemia nos ha sumido más en el fondo, ¿no? Pero ya a los cinco meses de, de que había la administración del gobierno anterior, ya estábamos en números rojos. Eso debe quedarle claro a la población. Juan Carlos. Bien. Sí, gracias, Cecilia. Ministro, al margen de lo que yo crea o no crea, usted sabe, y lo sabe muy bien, que las cifras a nivel mundial, y hablemos de la región simplemente, ningún país de Latinoamérica el año pasado creció, todos decrecieron, en mayor o menor medida, sin lugar a dudas. Hace rato ponían el ejemplo de Uruguay y Paraguay que tomaron eh, cuarentenas más cortas, más reducidas o de diferente característica, pero igual decrecieron. Es decir, todos los países de Latinoamérica, ministro, ...el año pasado cayeron en números rojos. Sí, pero a ver, imagínate, Juan Carlos, si yo, por decir, tenía que estudiar, eh, por decir, para mañana, para un examen... ...y toda la tarde me la pasé viendo televisión, y justo cuando quería estudiar, me cortaron la luz, ya sabes cuál ha sido el resultado. Una parte ha sido, obviamente, no haber tenido el acceso a la luz eléctrica, pero el resultado de haber manejado mal mi tiempo y mis recursos no haber estudiado, me han llevado a esa situación incluso de perder el curso a eso me refiero Juan Carlos cuando decimos que cinco meses mal manejar la economía ya estaba en números rojos adicionalmente, sumale todo el tema del mal manejo de la pandemia, la cuarentena mal administrada tenemos los, uno, los números más catastróficos que de muchos años se ha visto menos 11,1% de decrecimiento de la actividad económica entonces eh, créeme, Juan Carlos, que estos resultados son no solo producto de la pandemia, sino de una mala administración económica por más o menos de cinco meses, casi medio año. Ahora, eh, en este sentido, bien, y, y, y para ir avanzando, eh, porque no, no queremos retroceder, es bien, eh, es bueno mirarles la, la perspectiva de la situación, ministro, pero a ver, en este momento hay como lo decía Cecilia, varios sectores, sobre todo médicos y otros, que están pidiendo eh, y están viendo como una alternativa de frenar semejante cantidad de contagios y también de personas fallecidas que está creciendo todos los días. Están viendo como la alternativa las cuarentenas, las cuarentenas rígidas. Yo dudo mucho, no sé si usted como ministro eh, tenga alguna idea o certeza de que se vuelva a llegar a una cuarentena en la que todo el mundo se encierre en su casa, se paralice el aparato del Estado. Yo lo dudo, es decir... No podríamos llegar a una situación así porque el contexto mundial ha cambiado. Ningún país del mundo tampoco se va a encerrar y se va a encerrar y va a paralizar su economía. ¿Hay forma de llegar a un equilibrio, ministro? Es decir, algún tipo de cuarentena regional, eh, pero que no signifique el frenar el aparato productivo del todo. Bueno, eso tiene que ser analizado obviamente con, con los sectores económicos, pero sin duda alguna paralizar cualquier actividad ya sea parcial o totalmente, siempre va a mermar los recursos y la interacción entre oferta y demanda. Entonces, por lo tanto, queda claro que siempre va a haber una afectación económica. Entonces, en la medida que esta sea más extrema, como una cuarentena rígida, obviamente va a dañar la economía, se pueden llegar a puntos intermedios, pero creo que la idea de generar una estrategia, repito, de pruebas rápidas, detección, tratamiento y vacunas, va a ser la salida ordenada a este problema. A propósito, ministro, tenemos entendido que este esta semana, en las próximas horas, sale un avión a Rusia a buscar las vacunas, según se ha anunciado. ¿Se puede decir cuánto es el presupuesto que se está gastando en la compra de las vacunas? Bueno, nosotros entre tema logístico, tema de pruebas y tema de, de vacunas, estamos pensando que estamos Presupuestando, ¿no? Porque es ojo presupuesto. Presupuesto, presupuesto para el presupuesto, para este ¿no? tema de, Porque de la reacción al final del inmediata. día puede ser eh, que no no, no lo usemos todo. Estamos pensando entre unos 85 a 90 millones de dólares, ¿no? 85 a sí, 90 millones. Pero, de dólares. Pero ojo, eso está incluido las pruebas, Prueba, la logística de traer las las vacunas, las vacunas también las pruebas, las pruebas hay que traerlas. Entonces es un presupuesto que hemos Avisorado en ese en ese número y, y dependiendo, digamos, de algún del, elemento más que tenga que ver con medicamentos, todo se puede ampliar ese presupuesto. A eso voy. Estos 85 a 90 millones de dólares, para dejarlo claro que mm. se ha presupuestado, ¿es solo para pruebas y vacunas desde logística en, y, y compra? ¿O hay además, por ejemplo, el tema de médicos y otros medicamentos? Porque, no, no, no, no. Solamente. No, solo pruebas y los, vacunas. Sí. Eh, a, además, hay que tomar en cuenta. Eh, Cecilia, de que este presupuesto que te estoy hablando es en global, o sea, no está hablando de, específicamente de las vacunas o de las pruebas o de la logística, es un presupuesto global que se va, ahí se tiene reservado, pero ya en el gasto en efectivo va es puede ser... Eh, distribuido en esos ítems que te comentaba. ¿Y de este presupuesto ya se ha invertido? O sea, ya me imagino que se está invirtiendo algo de este presupuesto. Que claro, se... algunas cosas sí se ha ido gastando en el tema de traer la logística, de traer las pruebas eh, rápidas, las pruebas antígenas, y obviamente la, la de las vacunas que ya van a también... Ser traídas las primeras 6000 dosis, ¿no? Entiendo que es esta semana, creo, ¿no? Y eso sí, es, una, es parte un avión de Bolivia, ¿no? A traerlas. Bueno, la logística eh, propiamente yo no estoy encargado de revelarla. Obviamente es eh, desde Presidencia, eh, así que entiendo que sí van a estar las vacunas en, en Bolivia en esta semana. Bien, Juan o, la, Carlos? o al menos en la semana que viene. Sí. sí. Juan Carlos. Bien, bien, gracias, gracias, Cecilia. Ministro, a ver, eh, para ir avanzando un poquito también en esta situación de, de, de la economía, habla de presupuesto. Uh, hay diferentes políticas, hoy se ha conocido, precisamente allá en Santa Cruz, motivo de su presencia en esa región, ya la entrega de los primeros fideicomisos, importante para la reactivación económica. Lo han recibido de, de buena manera los sectores productivos, porque este es un aliciente. Ya el otro día, en alguna oportunidad lo habíamos conversado, es importante esto, que reciban recursos eh, de este tipo de fideicomisos los sectores productivos del país. Pero hay temas pendientes, hay temas... Mañana comienza el tratamiento, por ejemplo, en la Cámara... No, pasado mañana, el miércoles, en la Cámara de Diputados de la famosa devolución a las AFPs. Eh, hay una proyección, hablando de presupuestos, hay una proyección de crecimiento para esta gestión, para este 2021 en el presupuesto general del Estado, de 4,5%. Yo cuando vi esa cifra dije, caramba, qué optimistas... ¿Se alcanzará todo esto con las medidas que se están adoptando, ministro? Es decir, fideicomisos, devolución de AFPs, reactivación económica y todo lo que se tiene que hacer de aquí en adelante. Bueno, en primer lugar, el fideicomiso es, originalmente tiene un fondo de 130 millones de dólares. Hay 50 millones de dólares más que está en la ley del presupuesto que se va, o sea, es, al final tenemos 180 millones de partida. Podemos... Eh, alimentar mucho más el fondo del fideicomiso para sustituir las importaciones el elemento que tú señalas la devolución de los aportes eh, de las FPS es un elemento que en la medida que los aportantes que estuviesen en el universo de beneficiados así lo deseen y así lo decidan puede ser un elemento de inyección de recursos a la demanda interna de la economía ¿no? Pero bueno, esa va a ser una decisión personal, pero lo importante, a ver, en, en términos de tu pregunta. Hemos colocado como 600 millones de dólares del bono contra el hambre. Ya hay a esta altura más o menos como unos 9 mil beneficiarios inscritos en el régimen de reintegro en efectivo al IVA, que también es una inyección a la demanda agregada. Estamos con el fideicomiso que ya tiene... 130 millones más 50 millones que les estoy anunciando, anunciando 180 millones de dólares y esta posible inyección de recursos más o menos de unos 400 a 500 millones de dólares por la devolución de los aportes a las FPs, es un conjunto ya importante de estímulos a la economía que van a llevar no a 4,5 Juan Carlos, 4,8 decía el presupuesto general del Estado no esa es la proyección que tenemos para el crecimiento de la actividad económica y creemos que estos elementos más otros que vamos a ir complementando en función a todos estos elementos que estamos mirando, le van a dar a la economía un crecimiento de 4,8. Importante la inversión pública, vuelvo a repetir vean esta gráfica la variación de la inversión estas barras plomas tiene una correlación con la con el crecimiento económico noten que cuando el gobierno de facto le elimina la inversión pública y, to, y toda la idea va a la exportación noten lo que le pasa al producto ya aquí sin pandemia ya le dan la dirección de caída obviamente empujar con la pandemia hasta el fondo no era difícil ¿no? entonces creemos que con la inversión de 4 mil millones de dólares que está en el presupuesto más la reactivación ya de la producción de empresas públicas y estos fideicomisos, la inyección, eso por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, inyección del bono contra el hambre y esta posible devolución, porque va a ser posible en la medida que cada aportante así lo decida, hay elementos que hacen converger a que la economía va a tener un crecimiento parecido a ese 4,8%. A estas alturas, ministro, ¿vamos a seguir necesitando entonces de créditos, de préstamos, estos del FMI, del Banco Mundial, de la CAF, etcétera, etcétera? ¿Los vamos a seguir necesitando en esta gestión? Del FMI no, no creo que no, No es el, al menos no está en nuestros planes pedir créditos del FMI. Entonces. Obviamente hay otra ayuda, porque la, de, la ayuda del FMI es condicionada, ¿no? Te ayudo si me das esto, siempre sea así. Entonces, la del FMI no, no, no está en nuestros planes, menos desde esta cartera de Estado la negamos rotundamente, pero sí siempre están abiertas las posibilidades de Banco Mundial, BID, CAF, que siempre han sido eh, fuentes de financiamiento bilateral importantes, pero en el presupuesto ya está, Juan Carlos, los tres mil millones de dólares que van a estar… Eh, eh, están autorizados para ser eh, buscados en el mercado de capitales, Ajá. afuera. Mil millones para hacer el manejo de pasivos y dos mil millones para inyectar a la inversión pública. O sea, eso ya estaba establecido en el presupuesto general del Estado y es un elemento que ya lo descontamos por... Eh, de hecho, que vamos a recurrir a esos recursos. Breve, ministro, ya porque vamos a ir cerrando, pero ¿la inversión pública va a ir proyectada a dónde? Porque se habló mucho también de la inversión pública no en el anterior gobierno, es decir, en el gobierno transitorio, sino en, el, en los 14 años anteriormente, canchas, este, eh, carteras, bueno, en fin, pero se descuidó mucho el sector salud, el, eh, principalmente. ¿A dónde va a estar proyectada esta inversión pública que tienen prevista? Bueno, hay mucho en infraestructura y esta infraestructura hospitalaria. Okay. Hay caminos, que es importante, la infraestructura productiva, energía en el tema del litio, Recursos naturales Mutum y también eh, obviamente está la minería. La minería es un elemento importante. Todos estos sectores eh, están plasmados en el presupuesto general del Estado en términos de inversión sectorial. Pri, ¿Prioridad qué será? Lo productivo. ¿Prioridad será el sector productivo? Productivo. ¿no? Muchísimas gracias, ministro. ¿Tenemos alguna consulta más, Juan Carlos? Nada, nada. Le agradecemos de verdad, ministro. Es, es importante siempre hablar de cifras, números, aunque... Eh, en estas circunstancias tienen otra connotación, ¿verdad? La de, sin lugar a dudas la pandemia, ministro, eh, usted sabe, usted ha escuchado los pedidos de varios sectores, médicos sobre todo, y de otra índole que están eh, viendo como posibilidad esto de la cuarentena, y es importante conocer el criterio que tiene el gobierno con relación a ese tipo de medidas y su afectación en la economía. Por eso le decía, esto de los equilibrios, buscar una alternativa, una salida, para, para ver la, la mejor manera, no de paralizar el aparato productivo, no de perjudicar a la economía del país, pero sí de buscar maneras imaginativas o alternativas que también permitan de alguna u otra manera frenar la creciente cantidad de contagios que estamos viviendo en Bolivia. Ministro, muchísimas gracias. A sí, ti, Juan Carlos, muchas gracias. Y Cecilia también por la invitación a la Red 1. Gracias que por no estar aquí. Gracias, ministro. Gracias. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro que nos acompañó esta noche. Continuamos con más.